Mi padre se llama Juancho, tiene 34 años y es alérgico al kiwi. Su color favorito es el morado y le gusta tener los zapatos limpios. Trabaja en una nave del polígono, en la industria de traslado y tratamiento de productos activos. Los productos activos son importantes porque valen mucho dinero. Además, con el paso del tiempo, el valor que tienen sube. Lo malo es que también sube el riesgo de que todo se estropee. Mi padre dice que para el negocio de los productos activos solo hay que saber cuál es el momento perfecto para realizar una transacción. Mi padre y yo vivimos en una caravana en las afueras de la ciudad. Mi padre la compró cuando mi madre se fue. También vive con nosotros Pongo. Pero mi padre no le deja de entrar en la caravana porque suelta mucho pelo y huele mal cuando está mojado. Algunas noches, mi padre y yo salimos a reciclar cobre. ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Sit! ¡It broke! ¡You have to do it more carefully in the stein! ¿Is that clear, little tiny? Sí, sí. ¿Cómo que sí? Como mi padre desconfía del sistema educativo, me habla siempre en inglés. También exige que le hable en inglés, para que de mayor pueda ser un hijo de la globalización. Por eso me llama Timmy en vez de Tomás. Macedonia. Escopia. Angola. Luanda. Sud-Korea. Sol. Sierra Leon. Luribuil? No. Port Luis? No. Eicra? Close your eyes. Close them. Now visualize. What do you see? Foguita down. That's it. Madagascar? Martín es el chico que ayuda a, a mi padre en el traslado y tratamiento de productos activos. Para no perder el móvil, lo lleva siempre metido dentro del calzoncillo. Solía bromear diciendo que con suerte iba a quedarse estéril, pero dejó de bromear cuando cogió cáncer de testículo como Armstrong en el ciclista. Cuidado, un producto un poco inestable, pero de mucho valor. No está nada mal, eh. es la capital de Madagascar. Cuando hay un producto activo en casa, yo soy el encargado de ir a comprar el periódico para, como mi padre dice, probar que el producto sigue teniendo valor y sigue estando activo. ¿Seriously? ¿Can you stop? Y tú, niña, ¿por qué no pones un poquito de cara de triste? Mi padre dice que los banqueros como tu padre son los responsables de la crisis, la pobreza y la exclusión social. Sí. Sí, ¿es verdad? Puede que sí. Pero tú me gustas. ¿Tú a mí también? ¿De verdad? Sí. Mi padre dice que eso se llama síndrome de Estocolmo, capital de Suecia. Y eso es malo, ¿no? No, dice que sirve para tener niñera gratis. ¿Habéis visto eso? Lo he sacado todo de un viaje. Mira, mira cómo brilla. In English, please. Oh my god. Good. He's good. Very good. My abuelo decía, la vida es como España. Tiene cosas buenas y cosas malas. Para mí, el momento más triste es cuando tenemos que devolver los productos activos. Me da mucha pena pensar que a lo mejor no los vuelvo a ver nunca. Y eso me entristece mucho. Y eso es todo lo que puedo decir de mi padre. Eso y que le quiero mucho. No por ser mi padre, sino por cómo es. Muy bien, Tomás. Sí, sí, es, está muy bien, ¿eh? gordita. He dicho que no me llames al trabajo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? Sí, te echo de menos. Ya, trabajando. ¿Qué voy a hacer? Alguien tiene que sacar esto adelante. ¿Qué dices? ¿En serio? Ah, pues muy bien, ¿no? Oh, qué bien. Vale, guay, qué dices, eh? y sí, yo me a tratarlo un rato ahora iré para allá sí, claro. sí. vale, guay y entonces el día sí, sí, sí, seguramente bueno, ya veremos no, otro bien vale sí, sí, sí, sí bueno, pues vemos, ¿no? según vengan las cosas Tranquila. Que siga. Sí, que sí. Venga, Un besito vale. Te desato Tranquila. si me haces un cerdito. ¡Avor! ¡Avor! ¡Avor! ¡Avor! ¡Avor! ¡Avor!